Bueno, muchas veces la intención de este canal, Rincón del Ford, ha sido de mostrarles a ustedes que con muy poco dinero se pueden dejar las cosas bastante presentables y muchas veces en un estado mejor que el de 0 kilómetros. Es por esa razón que yo les quiero mostrar cómo quedó la caja de velocidades de mi auto. La verdad es que estoy muy contento y bueno para que ustedes también puedan replicarlo en sus casas con sus propias manos y con sus propias herramientas ya que esto es bastante sencillo, es cuestión de voluntad y de tener un poquito de imaginación y las cosas quedan como, como se las voy a mostrar ahora así ha quedado la caja de cambios del, del Falcon bueno amigos, acá estamos con la caja del Falcon una caja de tercera, aparentemente la caja 303 porque tiene solamente dos levas ahí para poner las marchas los engranajes se ven bastante bien Bastante correcto todo Ahí está, ven Es el estado en el que se encuentran todos los engranajes Se la ve bastante sana Bueno, no sé la cantidad de años que tendrá este retén acá Pero pinta de nuevo no tiene Fíjate que está recontra seco, mira. Apenas le hago un poquito de palanca se desgrana Así que no viene nada mal cambiar ese, ese retén. Bueno, amigazos, acá seguimos de noche ya con una lamparita. Fíjense que la hice yo. ¿Esto saben qué es? Es donde se ponen las tortas de cumpleaños. Un cartón. Y le da todo, todo el reflejo. La verdad que alumbra muy bien. Bueno, basta de repostería. Limpiando. Industria Argentina. Y bueno. Con un poquito de, de lo que me quedaba de fosfatizante, va saliendo todo el óxido y no hace falta tanto esfuerzo de cepillo ni nada de eso. Solamente con un poco de ese líquido eh, se sale todo el óxido y queda realmente un espectáculo. Bueno amigos, otro día acá en Gas Monkey, mirá lo que tengo acá. Esta selectora, especialmente para la caja de tercera, esta, me la hizo mi amigo Emma. Vamos a ver si Emma se anima. Y nos ponemos a vender selectora. ¿Qué decís, Emma? Hay que hablarlo, hay que hablarlo, che. ahí quedó la selectora, esta me la hizo Emma, un amigo un amigo acá de Instagram, acá de Córdoba, hizo esta selectora que quedó quedó impecable tengo que conectar las varillas nomás pero por ahora estaba probando tiene un resorte ahí que se vuelve sola al centro así no queda loca bailando, así que hermosa muy contento vamos a pintarla y la vamos a dejar impecable bueno, terminó la adaptación de la selectora, traté de que esto quedara lo más junto posible ahí, para el momento de hacer cambios de primera a segunda este, no se choquen, ¿ves? Ahí Para el momento tienen que pasar la palanca de acá a acá no se choquen no quede cruzado así eh, así que así ha quedado la selectora de tercera de la caja 303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 A esta caja básicamente lo que se le hizo fue un mantenimiento, se le cambió el retén de la cola. Está pintada con tres manos de pintura en spray de ter suave, pintura alta temperatura, color cromado como pueden ver. La junta esta la fabriqué con una tapa de un cuaderno, no hace falta que sea una junta tan especial. ya que el nivel del aceite va por acá, imagínense, solamente es para que no salpique para afuera.